la disposición del PLD dentro del PLD el que está en la presidencia de la república es el dueño de la finanza del estado en este caso Danilo es el hombre que controla las entradas económicas del estado y le da el uso que le a su maldita gana eh, en asuntos políticos lo que de la gana hace con esos cuartos, entonces ustedes creen que eso va a hacer que Danilo no logre la reelección, no, hombre no hoy salió Fidel Santana que lo único que ha hecho Fidel representando la izquierda es hacer denuncias ¡denusita! hoy salió Fidel y lo grabaron, lo pusieron, lo hacen sentir gente, porque la única baña, yo quisiera ver cuánta propuesta revolucionaria hizo Fidel Santana en el Congreso yo quisiera ver cuánta propuesta. Lo único que ha servido Fidel es para confirmar la cantidad de dinero que están ofreciendo por votar para la reelección. Según Fidel Santana, están llegando a 70 millones. El mío Fidel Santana lo que está ayudando es a promover que más diputados se vendan como a gusto. El mismo Fidel Santana, si tuviera eh, creencia en su propio grupo, Fidel Santana debería aceptar 80 millones. Que él coja 20 y los 60 se lo entrega al Frente Amplio. Tenga para trabajar, pero ahí no va a haber personalidad. Si fuera para que lo cogiera todo, no hay problema. Fidel Santana, una idea te doy. Alfonseca, si tú estás viendo el programa esta noche, Trata de comunicarte con Fidel y dile que sí, que coge 80 millones. Coge 20 para él y los 60 se lo entrega al Frente Amplio, que bastante lo necesita. Y eso no mella a la revolución. Eso ni le ni puni ni pa a la revolución. Bueno, quizá pueden utilizar los 60 para algunas cosas buenas. Dentro de su lucha revolucionaria. O sea que Fidel. Entonces miren esto. PRD, cuando dicen PRD, solo 8 o 20 que quedan del PRD anuncian apoyo a la reforma a la constitución. Miguel Vargas Maldonado dice, partido solo apoyaría a Danilo Medina. Toma ahí. Ya, hay, ya le están definiendo, ya el poder, este señor es el ministro secretario del asunto de la diplomacia de, del exterior. Y este señor dice que el PRD, el PRD tiene, yo creo que son ocho o diez diputados o senadores que obedecen a Miguel Vargas Maldonado. ¿Qué significa que eso van a votar mañana sin darle un centavo, quizás está gratis? No, yo creo que ellos se, lo, se la buscan como un toro. Los 10 de Hipólito Mejía, que Hipólito Mejía le dijo, le doy libertad para que se vendan, carajo, vendanse. Hipólito, ese es Hipólito y los que están agachados eso no tiene madre los que están agachados que no van ¿saben lo que hicieron la otra vez? oigan, qué fácil se vendieron algunos, y lo aceptaron que así fuera aquí hay un diputado aquí hay dos viejas diputadas entonces, esas dos viejas lo único que tienen que hacer es no irse antes que la asamblea comience pero los botones electrónicos con que se votan y salen en la pantalla, el diputado que queda ahí, que de Danilo, lo que va a hacer es que coge las dos computadoritas y vota por las dos viejas. Pero las dos viejas no salen ahí en la foto. Ella lo único que tienen es que irse a su casa a joder con los nietos y a disfrutar de los 50 millones o 60 que le dieron. Ese es el Congreso. Esa es la realidad Todavía aquí se habla De que de una Respecto a la democracia Pero qué diablo democracia existe aquí Si Balaguer lo dijo y fue definido La democracia La constitución es un pedazo de papel Y después que se fueron los periodistas Dijo Un papel sanitario Ya usado Dijo Balaguer o sea, que ¿quién va a creerle que la lucha es por la Constitución? Eso no es cierto. La lucha es una lucha por démen lo mío. Eso es todo. Entonces no hay congresista que va a resistir los 80 o 70 millones que le están ofreciendo. Fidel Santana debería agarrarlo. ¿Por qué? Fidel Santana votando en contra de la reelección y votando con la reelección Dígame qué significa esta pendejada Un voto más Una gota en ese océano O sea que Fidel Ahora, yo no sé si Fidel tendrá la cachaza De coger los 60 Y decirle, Frente Amplio Vengan, paga la revolución Perdón, déjeme cruzar el pollo Que no se vea, ¿cómo no se ve así? Ah, no, así se ve, así, ¿no? Es que el, el dedo me, me lo tape el pollo Ponlo ahí que se tape Ah, no, es aquí, ah, sí, ya, ya, ya, ya Ah, que yo O sea, Fidel A esa pendejada Porque sin ti O oh, contigo Como dice la canción, contigo y sin ti Cójase esa vaina, es 80 Como ustedes de la izquierda, coja 80 Coja 60 y se lo entregue al frente amplio y los otros 20 usted se lo agacha Para que lo comparta con su noviecita Y así sucesivamente Porque todos tienen novias Déjeme decirle a ustedes que